Yo soy Cristian Humberto Sánchez Jaimes, tengo 25 años vivo en Sabana de Tibabuyes, en la localidad de Suba en Bogotá yo soy realizador de medios visuales y multimedia y ahorita me encuentro en séptimo semestre de diseño gráfico profesional en estos momentos estoy trabajando con la fundación Compartir para el departamento de apropiación digital, mi opción principal desde toda la vida siempre fue desde que yo era muy niño fue estudiar diseño gráfico o sea, lo primero que yo hice fue darme cuenta que me gustaba mucho el dibujo y todo lo que eran las artes manuales. saber del diseño gráfico, lo aprendí fue por un libro que alguna vez hablaba del premio Lápiz de Acero. Y yo dije, como empecé a leer sobre qué eran los diseños gráficos que habían hecho. Me gustó mucho el trabajo de ellos y me propuse que algún día yo me ganaría ese premio. En Clubhouse, de suba a compartir, con la ayuda de los mentores empecé a manejar. Pues el primer programa que normalmente manejamos fue Flash luego cuando nosotros estábamos haciendo ciertas cosas en flash, se ofreció la necesidad de empezar a manejar programas como Illustrator y Photoshop y poco a poco fuimos haciendo proyectos luego con el tiempo pudimos conocer la implementación de programas de animación 3D con los cuales pudimos eh, abrir espacio, hacer unas nuevas animaciones luego cuando tuvimos el acceso a las cámaras pudimos empezar a probar con lo que es eh, no solamente videos sino estilos de animación como son stop motion Uno cuando es niño y conoce los programas y el trabajo de los profesionales, uno dice como Uy, yo quisiera algún día llegar a hacer eso o tener esa habilidad para hacer eso que ese hombre hace y ya después de que pasan los años uno se da cuenta que ya uno está metido en un medio profesional en el cual uno ya adquiere ciertas habilidades, digamos ya la creación del logotipo para uno no es algo del otro, pues, no algo del otro mundo, entonces llegar al punto en el que yo pudiera adquirir esas habilidades era como un sueño que yo tenía y poco a poco lo he logrado. carreras como el diseño gráfico, lo multimedia y lo audiovisual son cosas que no fácilmente se apoyan porque los padres difícilmente tienen conocimiento de estos temas cuando un padre se da cuenta que su hijo se gana una beca por presentar X o Y proyecto eso le llena de orgullo al papá y el papá obviamente de mucho más fácil apoyar a su hijo con cualquiera que sea su sueño, sobre todo si son temas en profesiones que no son comunes pues en un país como Colombia ganar el premio de lápiz de acero que es uno de los reconocimientos más grandes que se hacen en Colombia el diseño sería un sueño de ganar de eso y tener pues un titular en periódico por eso pues lo que me inspira pues básicamente es cuando uno mira el pasado y mira un poco de dónde es que viene de esos, digamos cuando uno sabe que uno tiene una familia que en cierto aspecto, no según estadísticamente, mi familia no debería ser una familia que fuera capaz de pagarle a un hijo una educación universitaria. Saber que tuve un padre que tuvo una infancia difícil y que ha trabajado y que ha llegado, que sus hijos, que yo ya tenga una carrera tecnológica de una de las universidades más importantes de Bogotá, que tenga otro hijo que ya estuvo en intercambio en otro país cuando ninguno de mi familia, por el lado de mis padres o mis madres, ha tocado otro país en la gran mayoría. Entonces, son cosas que inspiran.